Hola, soy Ariana, actriz de la película La Super. Mi personaje es La Super, es la protagonista. Y debo confesar que fue una tremendísima sorpresa para mí porque cuando recibí el guión me dijeron el nombre del personaje y cuando iba a mi casa fue que me di cuenta que era la protagonista. Eh, para mí ha sido un inmenso placer participar en esta... En esta largometraje de dibujos de animados, primero porque yo no había trabajado antes eh, para animación y segundo porque marca como una especie de pauta en mi vida una nueva forma, una nueva eh, manera de hacer. Yo tengo una anécdota de lo más chula, de lo más bonita, y es que el día que me tocó grabar la película eh, fue invitado Padrón, el, el padre del vídeo Valdés, y fue la única vez que lo vi en mi vida, para mí fue una experiencia extraordinaria. Eh, era un señor, eh, además de muy profesional, con una ética impresionante, con un carácter fabuloso. Era todo un caballero, me hizo sentir muy a gusto. Eh, estuve todo el tiempo nerviosa con él, pensando que, bueno, que debe pensar este hombre, con la experiencia que tiene en, en voces sí. y en, en animales que debe estar pensando de mí, sin embargo, para nada, me hizo sentir súper bien y súper bonito el momento. Agradezco muchísimo a Piña por haberme invitado a esta película, ya digo que marca como una especie de pauta y yo creo incluso que la filmografía animada en Cuba, porque es una película que trata sobre la violencia de género, eh, sobre la violencia contra la mujer, el sociedad y, y de alguna manera pues eso es importante. Yo creo que para los cubanos y ojalá que así sea para otras latitudes. Ojalá que la película llegue entonces a otros lugares.